Y sí, bueno, en esta ocasión vamos a preparar un delicioso, sabrosísimo flan napolitano borracho Saben, les comparto, estamos festejando en México nuestra independencia, nuestras fiestas patrias Y a la distancia pues vamos a festejar junto con todo México Y degustar de un riquísimo plan napolitano borracho les voy a dar mi, secre mi receta secreta estoy tan emocionada y ya hasta no sé ni qué dar primero y una y otra eh, les voy a dar mi receta secreta que un plan napolitano pues ya saben lo, lo tradicional verdad Como es pero en este caso mi receta casera miren es esta esta copita que ven aquí este color anaranjado, esta, esta, es tequila. Esa es mi receta casera. Pueden ustedes agregarle a su flan napolitano una copita de tequila. Miren, en este caso yo tengo 1800 reposado. Puede ser de su preferencia tequila, puede ser ron, puede ser whisky, puede ser brandy. Puede ser este el tequila que ustedes gusten, tequila, ron, whisky, eh, brandy. En este caso vamos a ponerle una copita, una copita de tequila. Porque pues a nosotros nos gusta mucho el tequila. Entonces vamos a empezar a mostrarles los ingredientes que, que ya les estoy mostrando aquí. Eh, les enviamos muchos, muchos saludos a todos, a todos, a todos. Que viva México, que viva. Y, y sigamos adelante sin mirar atrás. Vivamos, vivamos con gusto, con ánimo, con intensidad. Esta maravillosa vida. Y, pues, eh, ¿qué más les puedo decir? A degustar este rico plan napolitano. Ya aquí tengo, bueno, para empezar, vamos a empezar en orden de, desde, el, desde el molde. Aquí ya tenemos nuestra azúcar ya derretida, ya incluso ya la tenemos este, en el molde. Ya está fría, ya nada más para anexarle todo lo que vamos a, a licuar. Los ingredientes, ¿verdad? Por supuesto, del flan napolitano. Y bueno, pues del lado derecho tenemos el, el tequila reposado 1800 entonces miren vamos a llevar dos latas de leche clavel, aquí tengo una y aquí tengo la otra son dos latas de leche clavel vamos a agregarle una o dos al gusto de ustedes vainilla dos cucharaditas o una cucharadita sopera de vainilla nuevamente el secreto de casa nuestra copita de tequila. Le vamos a agregar también una latita de media crema que todo mundo ya la conoce. De verdad, el que le ponga una media crema a su flan napolitano les pues va a quedar mucho mejor. Le vamos a agregar cinco huevos. Aquí ya tenemos dos, cuatro, cinco. Le vamos a agregar una tablita de queso filadelfia puede ser al gusto de ustedes cualquier queso y por último una latita de leche mezclé que todo mundo la conoce con el nombre de leche condensada o leche mezclé verdad miren una latita de leche condensada o leche mezclé y volvemos a repetir dos latas de leche clavel que acá está la 1, la 2, la vainilla, el tequila, media crema, 5 huevos y el queso. Preparar el molde, derretir el azúcar y el secreto casero, pues una copita de, de tequila, así es que pues que viva, que viva, que viva. Vamos a festejar nuestro México. Viva México. Estoy tan emocionada, tan emocionada, pero de todo se vale, ¿verdad? Viva México. Salud a la distancia. Vamos a festejar desde Dayton, Ohio, eh, nuestras fiestas patrias. Viva México. Y vamos a degustar con este rico, rico flan napolitano borracho. Bueno, ¿alguien? Alguien me preguntará tal vez en un comentario, de, bueno, ¿por qué es napolitano borracho? Y bueno, pues yo entonces les, les, con gusto, les podría responder exactamente por qué borracho, pues porque lleva, como les vuelvo a repetir, una copita de tequila reposada a 1800. Y a jugar, jugar, fíjense que da un sabor, no saben, bien, bien sabroso este plan napolitano. De verdad, anímense a prepararlo. Está muy, muy fácil como siempre. Lo vamos a dejar en el horno. Yo lo voy a poner en el horno a, a baño María por 45 minutos, como siempre tapado con su aluminio. Dejarlo de ahí, que se enfríe pues en una hora. Y después, pues ya este, ponerlo en el refrigerador y hasta el día de mañana, pues ya lo vamos a, a degustar, a saborear así es que vamos a comenzar estos son los ingredientes saludos para todos, viva México viva el mundo y sigamos adelante seguimos aquí estamos, aquí estamos entonces ahora le vamos a anexar todos los ingredientes aquí le voy a poner el queso vamos a introducir el queso le vamos a agregar exactamente miren los cinco huevos 2 3 4 5 los cinco huevos ahora le vamos a anexar una lata de leche clavel ay, ay. aquí está la lata de leche clavel entonces vamos a agregarle una de leche clavel le vamos a agregar Aquí viene la de leche mezclé, bueno, ya lo demás ya después sería lo que quede de lo poquito, o sea después lo, lo, lo apartamos un poquitito siquiera para un pasito pan, le vamos a agregar la media crema. Aquí está, miren, aquí, media crema. Y le vamos a agregar, ya nada más nos falta la otra lata de leche clavel. Ya casi se llena mi licuadora. Pero exactamente son las medidas, no pasa nada. Ahora le vamos a agregar una cucharada o dos de vainilla. En este caso... Vamos a ponerle al tanteo, solamente es un, un chorrito, puede ser una cucharada o dos de vainilla. Yo nada más le, le, le agregué al tanteo. Y el secreto casero, lo más delicioso para este flan napolitano borracho, que viene siendo nuestra copita de tequila. Entonces se lo vamos a agregar. Y ahí está. Y... Lo vamos a licuar mire. una copita es una copita chiquita y entonces ahora vamos a moler nuestro riquísimo plan napolitantal lo tapamos piscamos y vamos a empezar a moler aquí ya tenemos nuestro molde ahora le vamos a agregar todo lo que acabamos de moler en la licuadora aquí ya lo tenemos está hasta espumoso entonces vamos a agregarle poco a poquito poco a poquito de hecho ya el azúcar ya está completamente ya fría ya sin ningún problema porque ya pasó más de media hora Mientras que les hice la presentación de los ingredientes, el azúcar ya estaba listo, ya ven que hasta les mostré el molde. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestro molde preparado. Le vamos a, a poner aluminio y lo vamos a llevar al horno. Entonces, vamos a continuar con, con, con taparlo y ahorita les muestro ya que lo haya puesto en el horno. Continuamos entonces. Y a degustar este rico flan napolitano borracho. Así es, bueno, pues aquí ya tenemos nuestro flan napolitano borracho. Ya lo tenemos tapado con aluminio. En su charola con el agua, porque se va a cocer 45 minutos a baño María. Entonces... En cuanto ya estén 45 minutos se los voy a presentar, lo vamos a emplatar y esperamos les haya grabado este video, les haya gustado, anímense a preparar este riquísimo plan napolitano borracho. Y viva México. Continuamos y saludos a todos. Bueno, miren, aquí ya les estoy presentando mi plan napolitano borracho, ya emplatamos, ya lo tenemos aquí en la charola y lo adornamos con piña en almíbar y unas cerecitas. Realmente quedó pues muy, muy, muy sabroso, lo vamos a probar y bueno digo muy sabroso porque en el molde cuando cuando lo, lo, lo desmoldé y lo pasé aquí a la charola para emplatarlo eh, quedó un poquito y una orejita lo probé quedó muy muy sabroso realmente mira, este este este plan napolitano borracho queda queda muy bien muy sencillito mira. así que yo ahí estamos viendo su sí su azuquita eh, quedó muy bien de, de tamaño mi molde es así no es redondo es pues, larguito cuadrado y ya nada más lo único que, que queda pues es degustar de este riquísimo llamado plant napolitano borracho borracho porque recuerden que le pusimos una copita de tequila entonces, viva México, con esto vamos a festejar, con esto vamos a disfrutar y también pues ahorita este, ya se está cociendo, estoy, estoy preparando <coughs> perdón, un, un rico pozolito para, para igual para cenar, para degustar y festejar a la distancia a la distancia de nuestras fiestas partes de nuestro Día de la Independencia de México. Así es que, con esta imagen, con este pequeño video, con esta pequeña presentación, este, les decimos a todos saludos a la distancia, viva México, saludos para todo el mundo, sigamos adelante, un gran abrazo para todos, para todos, para todos. y vamos a presentarles la rebanada del plato. Bueno, entonces continuamos plan napolitano borracho El estilo casero